WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico Espero que estén disfrutando de este fin de semana largo para muchos. Les saluda José Juan Cañón Díaz y estaré con ustedes presentando los sorteos para hoy sábado 18 de febrero. Los mismos serán certificados por la Auditora Caridad Quiñones de la Firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro en Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Este próximo lunes 20 de febrero, Día de los Presidentes, nuestros centros de ventas estarán operando en horario regular. Así que esperamos que nos acompañen en los sorteos de tarde y noche, como de costumbre. Porque Loto Cash te espera con 935 mil dólares. No dejes pasar esta oportunidad de ganar y tampoco olvides la doble revancha, que cuenta con 290 mil dólares. Y esta noche se juegan tus pegas favoritos y Powerball.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 el 6, el 6, segundo número, es el 7, el 7, el número ganador en el Pega 2 es el 6, 7, el 67, continuamos con el sorteo del Pega 3, mucha suerte mi gente y recibimos el primer número. Y el primer número del Pega 3 es el 9, el 9. Segundo número es el 2, el 2. Tercer número es el 0, el 0. El número ganador en el Pega 3 es el 920, el 920. Finalizamos con el sorteo del Pega 4, mi gente. Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 0, el 0, segundo número. Es el 5, el 5, tercer número. Es el 9, el 9, último número en pega 4. Es el 1, el 1. El número ganador en el Pega 4 es el 0591, el 0591. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información visita loteriasdepuertorico.pr.gov. Sigan disfrutando del fin de semana largo para muchos. Nos vemos esta noche a las 9 y que tengan todos una excelente tarde.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 No, no busco trabajo. Necesito hablar con el señor. El señor no está, pero aunque estuviera no te recibiría. Así que puedes irte. Es que es, que es un asunto muy urgente, señor. Te dije que no. Vete y no molestes más. Lárgate ya. ¿Es usted el señor Peter Sanders? Sí, yo soy. ¿Qué quieres? Hablar con usted. ¿Hablar conmigo? ¿Referente a qué? Mi referente a Carol, señor. ¿Y qué tienes tú que hablarme de ella? ¿Quién eres tú? Soy la madre de Carol, señor. ¿Cómo? ¿Usted la madre de Carol? ¡Zurdo! Entonces es por eso que el niño. Sí, señora. Mi hija no ha querido ningún hombre. Usted ha sido el único. Carol es buena, señor. Su único delito es no haber sido sincera con usted. Pudo habérselo dicho, pero tuvo miedo de perder su cariño. Por eso fue que le ocultó la verdad. ¿Dónde está Carol? ¿Dónde está mi hijo? Quiero verlos. El niño... el niño ha muerto. Pero Carol está muy enfermo.